Muy buenas noches, mis queridos amigos. Qué privilegio una vez más volver a nuestro programa de esta noche conversando contigo. La verdad, eh, ya se ha vuelto un momento muy especial en el día cuando sabemos muy bien que cada noche nuestros seguidores, nuestros oyentes y los que nos siguen en Facebook Live, aquellos que están en Facebook Live nos pueden buscar, por supuesto, en Boris Darmont. Eh, y ustedes van a ver allí un pequeña, una pequeña camarita rojo, hagan clic allí y ustedes pueden ver el programa en vivo si no lo pudieron ver también estará grabado y si no lo pueden ver en Facebook también lo verán unos 10 minutos después de terminar la entrevista lo podrán ver en Boris Darmon canal allí están nuestras presentaciones, nuestras entrevistas de Conversando Contigo y si tú todavía no eres miembro del grupo Conversando Contigo pues te animamos a que busques Conversando Contigo de Boris Darmon y allí te haces eh, parte de nuestro grupo y puedes ver todas las publicaciones que tenemos aquí. Esta noche, la verdad que esta noche tenemos como cada noche una persona que, a quien entrevistamos y que realmente trae para nosotros eh, puntos de vista realmente importantes, serios. Hoy vamos a tratar sobre un tema que de repente para algunos aún todavía no lo han pensado. Aún algunos no creen que es posible ponernos en la posición en la que nuestro título de hoy dice ni derecha ni izquierda, sino progreso. Este concepto es un concepto realmente profundo, no solamente fisiológico, sino también, o perdón, filosófico, sino también axiológico. Y por esa razón hemos invitado a un especialista en la materia, a Renato Villena. Él es eh, administrador y también tiene una maestría en el curso de gestión de proyectos. Y sabe muy bien y conoce muy bien que este tema puede ser la clave que pueda dar o comenzar el hito o plantar la primera piedra de lo que podría llegar a ser nuestro país. Creo que en algún momento de nuestra vida tenemos que dejar un poco ciertas polarizaciones de pensamiento y comenzar a mirar desde otro punto de vista. Eh, aquello que realmente le interesa a nuestro país. Voy a comenzar haciendo o dando un ejemplo antes de presentar a nuestro visitante del día de hoy de manera oficial. Cuando tú tienes una familia, tienes hijos, y hay desacuerdos entre el papá y la mamá, ¿qué es o cuál es el camino que hay que seguir? ¿Abandonar a los hijos? ¿Abandonar a uno de ellos eh, que se quede a cargo con los hijos y dejarlo a, a la deriva hay puntos importantes en el conocimiento del ser humano en el, conce en el concepto de conciencia y responsabilidad que son sumamente importantes y que creo que son no solamente éticos y morales sino son relevantes para el caso que yo estoy presentando, cuanto más para nuestra sociedad, por esa razón señores y señores quiero dar la bienvenida a Conversando Contigo a Renato Villero, un especialista que está con nosotros. Un saludo Renato para toda nuestra audiencia. Bienvenido. Qué privilegio para este servidor poder entrevistarte en esta noche. Adelante. Encantado Boris, encantado y como siempre felicitándote por estas iniciativas, por estas propuestas, este accionar tuyo tan pragmático en este en este modo de difundir y la apertura que das tú para difundir todas estas ideas. Bueno, He comprendido sí. a través de mis 60 años, mi querido Renato, que yo no soy el inventor de nada, simplemente soy un hombre que ha aprendido de aquellas cosas maravillosas que personajes como tú, con la juventud, con la experiencia, con nuevas ideas, plantean a nuestra sociedad y creo yo que tú eres uno de los que en nuestras entrevistas tiene sí un, un punto de vista que yo creo que la, la población necesita aprender. Y en este trabajo pedagógico que hacemos... Tú y yo y muchos de los otros que se van a que van a pasar por nuestras filas son la parte importante para construir el, el edificio del conocimiento que necesita nuestro país. Por esa razón, creo que tú eres una persona importante para nuestra, nuestra audiencia y creo que lo que tú tienes hoy es relevante. Por esa razón, queremos que tú nos plantees un poco cuál es el punto de vista que tú quieres que esta noche la población nos escuche. Adelante, te escuchamos. Gracias, gracias, Boris. Bueno, como el título lo dice, es en referencia, ni izquierda ni derecha, lo que como peruanos necesitamos es la integración en pos del progreso, en pos de la prosperidad, del bienestar, a través del esfuerzo, del trabajo. Yo, el, este enfoque que lo voy a sustentar en base a mi experiencia profesional y mi experiencia laboral, que la mayor parte ha sido en un sector en, Privado Es en pos de hacerles entender que el divisionismo, eh, la polarización, como tú dices, no rinde frutos a nuestro nivel personal y nuestro entorno íntimo, que es la familia. En ese sentido, eh, quiero expresar que a veces estamos polarizados con la coyuntura actual, el, el contexto en el que vivimos, entre si uno es de derecha, si uno es de izquierda, si uno es comunista, si uno es... Eh, eh, capitalista o hay posiciones nuevas también interesantes del libertarianismo o, o de ser conservador y muchas polarizaciones. Eh, yo soy de Cusco y yo siempre he valorado la cultura inca. En la cultura inca se basaba en la cooperación mutua de distintas regiones o de, de distintas culturas que se han, se han integrado de una manera para crear un vasto y hermoso imperio incaico donde, por decir, los chimus eran grandes pescadores, habían este, los chancas que eran unos guerreros formidables y todo esto es en base a la cooperación y, todo, y cada uno respetaba acá sus costumbres y sus formas de ser. Entonces, en ese sentido, yo voy a todos los que se sienten que por decir, la derecha, que mal llamada es derecha, les ha traicionado, o los que odian a los de izquierda y dicen que los comunistas son lo peor. Al final, solo es una ventaja política estas posiciones. El político usa estas ventajas para poder tenernos y poder absorbernos o seducirnos para su voto. Eh, a lo que yo voy es que hay... Una diferencia bien tácita en lo que yo he estudiado, en lo que yo he vivido, a través de la maestría que también estoy, estoy, estoy cursando todavía, todavía no le he terminado, eh, es que hay distintas polarizaciones entre un sector que es la izquierda, que el, el grado de destrucción o, de, o cómo afecta a la sociedad es a través de la estatización, inflación, los impuestos, y un lado de la derecha también, que afecta mediante el mercantilismo, que son adendas con empresas y eso es lo que hemos vivido en mucho tiempo en nuestro país y por eso quizás ha habido este esta falsa esperanza o un falso sosiego en votar por un partido que en realidad cultiva lo peor de lo que es la izquierda. En ese sentido, yo lo que quería exponer es que, por decir, con ejemplos tácitos, porque es fácil opinar a uno mismo, pero sin ejemplificar con datos o, o con realidades en la historia, es, es, es muy simple. Eh, por decir, eh, la izquierda o, la, o el socialismo o el comunismo, que muchos dicen que no existe porque terminológicamente, o sea, no existe porque es llegar a un estado de bienestar sin estado. O el, capitalismo, o el liberalismo también, pero lo que se plasma en la realidad aterrizando y pisando tierra es que en el comunismo, las evidencias empíricas o el socialismo, como lo quieran decir, eh, es destructivo para la familia, para el individuo. Vulnera los derechos, vulnera nuestra capacidad de desarrollarnos profesionalmente. Eh, solo pongo un ejemplo, que van a decir que es muy triado, que es, eh, pero no estamos en Venezuela, quizás muchos van a decir, o no estamos en Cuba, pero son ejemplos reales, son vivencias reales. Yo tengo amigos de Cuba, yo tengo amigos de Venezuela, que me dicen cómo han palpado esa realidad. Yo personalmente, a nivel individual y a nivel de familia, que yo tengo familia, no quisiera palpar eso. Y yo, más allá de decirle a alguien comunista o derechista o fujimorista, que ahora es lo muy... Esa, esas vertientes, es hacerles despertar en un sentido lógico, pragmático y, y técnico. Eh, por decir, en Venezuela lo que ha pasado es este, esta modalidad del estatismo, cómo han absorbido las empresas petroleras al punto tal de que el mismo ciudadano ya no tiene ni siquiera petróleo como al inicio tenía, o, o, o la inversión, no se dan cuenta muchas veces porque no tienen el conocimiento de dónde proviene la inversión. Es acá el punto o la pieza fundamental o la clave de, de todo el asunto. ¿De dónde viene la inversión para explotar un recurso de un país? Puede venir de una empresa privada, donde el que arriesga el capital es un empresario o puede venir de los fondos del Estado. y En este caso, los fondos del Estado provienen del pueblo, provienen de las, del ciudadano. Nosotros pagamos impuestos directa e indirectamente. Ahora me voy al campo más técnico. Uno cuando, por decir, cuando compra un, un, un auto o una motocicleta, este, nosotros asumimos el impuesto selectivo que ha tenido esa motocicleta o ese automóvil, porque el vendedor no importa un precio y ese precio nos los traspasa a nosotros. Además, también si estamos en planillas, nuestro, nuestro, bueno, en nuestra contrata, el, el que nos ha contratado el empresario, el, el gerente, también paga un impuesto por nosotros. Nosotros estamos invirtiendo en el Estado para que el Estado vele por nosotros. Pero lastimosamente los gobiernos de izquierda o gobiernos socialistas o comunistas que quieren llegar al comunismo usan ese, ese, ese, ese dinero para un beneficio propio. Es muy fácil ejemplificar. Chávez ha muerto como uno de los, de los, de los, de los personajes más ricos del mundo. Mientras el país está muriendo de hambre, migrando por todo el continente, su hija está en un yate haciendo fiestas con Justin Bieber, es lo que ha pasado también en Cuba, es lo que, lo que nos puede pasar a nosotros. Ahora, con esto yo no quiero criticar a los que tengan ideologías de, del socialismo, o sean de izquierda, porque hay izquierdas que han funcionado en el mundo. La izquierda, por decir, de Austria, que en 2013 creo que tenían un partido que se llamaba un partido laboralista, uh -huh. pero... La, la, la, la, la, la, la clave, el meollo, la piedra angular de este, de este sistema es la libertad del mercado. Dejar libre al mercado no solo implica atraer empresas extranjeras. El mercado en nuestro país, en mayor porcentaje, está conformado por pequeñas y medianas empresas. Darles libertad, darles libertad a ellos en el sentido de que puedan levantarse, crecer, invertir, ahorrar, esa libertad El Estado en otros países evolucionado le está, eh, hay países donde les dan, se llaman vacaciones fiscales, donde les dan dos años para que no paguen impuestos, obviamente no les cobran como acá, a mí me cobran por un letrero un impuesto, por tener permiso otro impuesto, por, por vender otro impuesto. Si es que te equivocas en un impuesto, en la declaración viene la SUNAT con, con una agresividad como si fuera una manada de hienas y te cobran una multa parte del impuesto. Entonces, eso no deja desarrollar, no solo al pequeño y mediano empresario, sino la virtud del empleo está directamente proporcional a este, a este factor. Eh, cuando hay empleos bien pagados, con buenos derechos, no depende solo del empresario, como muchos lo ven, que el empresario es como, como está de moda ahora en este gobierno, el empresario es, es un gamonal, él es un, es un aristócrata o muchos... Un muchos monopol, monopolista que concentra monopolista. todo el poder en su negocio y que no deja a los demás, realmente ni siquiera Ajá. entienden qué cosa es un monopolio, ya lo sabemos, desde sí, el mismo presidente, sí. con el perdón que se merece una persona, nosotros no estamos en contra de la persona como presidente, pero su conocimiento realmente es un conocimiento no solamente básico, inclusive, ni siquiera elemental. Es, es triste, sí, ahí, ahí, técnicamente, en en sus conocimientos se podría, uf, es vasto es, es para hablar todas las falencias que tiene. Yo siento que como persona, y eso yo hablo con muchos que en, en, en mi ciudad, en mi, mis huayquichas de Cusco han votado por él, amigos míos, eh, yo siento que como persona puede ser bueno, puede ser una persona humilde que ha salido del Ande, o, o, de, o como profesor, pero yo no, yo, yo no creo que el cargo más importante de, de un país pueda estar ejercido por una persona con tantas necesidades. Eh, yo, por decir, yo les pongo un ejemplo siempre a mis amigos, miren, si yo me voy a operar del corazón, tengo que ir donde un cardiólogo, donde una persona que tenga los conocimientos probos para que me salve la vida. Pero si voy por, por una cuestión sentimental y me hago operar con, un, con una persona que puede ser mi amigo, puede caerme bien, pero no tiene conocimientos, me van a matar. Es lo que nos va a pasar a nosotros como peruanos. Ahora, yo, yo no critico como muchos, yo tengo amigos libertarios, yo tengo amigos conservadores, mi posición política es muy ambigua, soy hasta indigenista en ciertos sentidos soy, soy libertario por las libertades individuales, el, el progreso, soy conservador por mi religión, soy católico eh, y... Pienso como los conservadores que el, pela, el pilar fundamental es la familia. Yo recojo todo, o sea, no creo en el divisionismo. Creo que todos somos peruanos. Uh, a veces cuando ciertas posturas políticas de derecha, libertarios, conservadores, critican o menosprecian a la gente del Ande como es mi ciudad que son comunistas, son en Cusco no hay ningún comunista, todos quieren su familia, todos quieren progreso. Todos quieren el bienestar, todos quieren crecer, tener educación. Y la verdad es que yo entiendo el voto a Castillo porque Castillo ha vendido una esperanza muy, muy palpable. Ha vendido un sosiego que necesitaba la sociedad, valga la redundancia, porque ya estaba cansada del mercantilismo que hemos vivido durante años. Muchos dicen que el mercantilismo es de derecha, pero... Lamentablemente, si uno analiza la historia así, fríamente, eh, la izquierda es que nos ha gobernado más si es que somos conceptuales. Desde el APRA, que es de izquierda, que ha tenido un, una política socialista, estatista, inflacionaria. Luego eh, Fujimori, que ha, ha nacido desde el pueblo, contra Vargas Llosa, ha tenido el voto social, el voto socialista o de izquierda pero ha aplicado una, un así parsimonioso entre dar políticas socialistas como dar comida, dar colegios, dar uniformes, y también una política un poco capitalista, que mal llamada es neoliberal, pero tenía que traer inversión para subsidiar todo eso. Y bueno, ya no hablemos de Toledo. Toledo es el, uno de los principales actores de, de la nefasta negociación con el Canon, bueno es el principal con PPK, donde básicamente la política de, de Alberto Fujimori era abastecer al Perú y él con sus leyes ha cambiado las leyes para que el Canon, o bueno, el, el gas de camiseta, estoy equivocándome el Canon ¿no? se vuelva más para, para un sentido de, servicial quizás a los precios ex, extranjeros pero la gente no sabe que la mayor parte de ese gas también se usa en la parte de luz y de Sur del Perú, en la parte sur del Perú, ¿no? Sí, el sur del Perú a veces está muy, muy sesgado y a mí me da tristeza siendo cusqueño que nos vendan de una manera tan, tan miserable, lo voy a decir, creo que estamos en un horario, nos vendan una esperanza a la gente más pobre para luego cuando, para luego, ellos van a ser los principales paganos de estas políticas. El alza del dólar este, golpea más a los más pobres. Eh, el, el costo del pan, el costo por el trigo, el alza del pollo, el alza de la gasolina, que incrementa todos los productos acá para, para el sur, porque tienen que llegar de la costa, por el tema del transporte, o sea, es una situación bien vertiginosa y bien contradictoria y... Y es lamentable que la pseudo derecha, porque no ha sido toda derecha, haya tenido que tener políticas mercantilistas que han defraudado tanto al pueblo, sobre todo al sur, y yo soy del sur, que se han, han visto en una necesidad de un cambio, pero este cambio es un cambio, realmente es un cambio suicida. Es un cambio donde si antes teníamos este, falencias en cuanto a economía, ahora vamos a estar en un estado de desesperación si continúa. Yo quiero mencionar unas palabras que dijo el líder de este partido político, que a mí me enardecen, o sea, cuando estaba el 2016 o 2017 en el foro de Sao Paulo, cuando habla de la gran utopía del comunismo de, de Cuba, de Fidel, él lo dijo claramente, él, él, yo lo respeto mucho porque nunca ha mentido, esa utopía, todo el mundo vamos a llegar y la vamos a convertir en realidad. Y la miseria, la pobreza, solo es parte del proceso. Y lamentablemente ya estamos comenzando a vivir esto. Eh, los gobiernos de izquierda, a diferencia de los gobiernos de derecha, de derecha es que, que roban, además de, de, de ingresos monetarios, de impuestos, roban vidas porque atacan directamente a los medios de producción. ¿A qué me refiero a esto? Esto se llama, en la maestría, son este, los factores de producción y los que intervienen en esto, se llaman, les llaman stakeholders, pero son todos los que intervienen. Eh, cuando existe una política est de estatizar, el político domina todo el medio de producción, Anteriormente en nuestras políticas dominaba los impuestos, daba ventajas y generaba adendas, pero el, el empresario privado tenía que generar riqueza para que de ahí robe el político. Pero un político socialista, comunista, este, roba directamente de la empresa, roba directamente del medio de producción, como lo que ha sucedido en Venezuela, han desfalcado en la extracción del petróleo. Y, y, y ese tipo de robo se sustenta o se financia a través de impuestos del pueblo. Ese es el factor principal que quería enfocar acá. Cuando hablan de estatizar, les venden una esperanza muy linda a todos los peruanos. Nos venden una esperanza muy hermosa donde nos dicen todo todo va a ser para el pueblo, los medios de producción, el gas, va a ser para el pueblo pero en realidad va a ser para el político, no va a ser para el pueblo, porque el político va a decidir a dónde se va, quién lo trabaja, cómo lo explotan, y lamentablemente el medio de financiamiento, de inversión para explotar ese, ese medio de producción va a ser a través de los impuestos a nosotros, impuestos selectivos, impuestos a la ganancia. Yo he escuchado a un congresista de Perú Libre, Querer, con la falacia de, de formalizar a todos, crear un impuesto a los ambulantes. Está ahí en el Congreso, está el, el video ahí clarísimo. Esa es la fuente de ingreso. Es como, si hay, como un ser humano, cuando está en un estado de hambre total, comienza a consumirse a sí mismo. Comienza a, a, a consumir su propio cuerpo. Es lo que hacen estas políticas estatistas se van a financiar con el pueblo y van a despilfarrar los ingresos en unas políticas que van a ser para los políticos, no para el pueblo. Si bien antes nos robaban monetariamente, en estos sistemas nos van a robar las vidas con miseria, pobreza. Permíteme, Entonces, permíteme hacerte una, eh, una, una <risas> cotación en favor de lo claro, claro. que tú estás ilustrando, que realmente es magistral. Un día estaba conversando con un amigo en el BRAE que es ingeniero y le decía yo, tenemos ríos, tenemos aquí cachueras, le llaman allí caídas de agua, tenemos una cantidad de cosas que podríamos, eh, y yo voy a tratar de ser lo más claro posible en mi ilustración porque sé que muchos tal vez no lo van a poder entender, pero si no lo entienden lo voy a tratar de aclarar. Y le dije yo, ¿Por qué un generador no puede producir el medio, el, el, o sea, ¿por qué no darle el arranque a un generador para que lance agua más arriba y esa agua que cae más arriba vuelva a caer y vuelva a mover el generador? Entonces él me explicó tecnológicamente, técnicamente me dijo, por cada impulso de lucha con la gravedad el agua va perdiendo milímetro a milímetro fuerza para poder impulsar de nuevo un generador. Lo que tú estás diciendo respecto a generar ingresos para el Estado a través de la cobra de impuestos de, o de cobrar impuestos a un ciudadano, no es otra cosa más que poquito a poquito ir amarrando el sistema de producción del ciudadano de tal modo que como no hay generación de recursos a través de producción, sino simplemente cobrándole a lo poco que produce ese pobre ciudadano que después tendrá menos dinero, menos oportunidades, menos condiciones de libertad, mayor restricción este, y una cantidad de cosas, finalmente termina haciendo que la generación de recursos se vuelva nada. El otro día el presidente decía que vamos a dar el bono, porque con el bono vamos a generar este, vamos a generar este gasto, y ese gasto va a generar que las personas puedan vender sus productos porque alguien va a tener dinero para comprar. Es exactamente lo que no va a pasar, porque el que tiene sus 380 soles, lo va a guardar lo máximo posible para poder de alguna manera utilizarlo en alguna cosa que le sea útil, pero no necesariamente en generar en generar recursos o en manejar un sistema de microempresas, cosas por el estilo. Entonces aquí viene nuestra, nuestra preocupación de, lo, de todo lo que tú nos estás comentando. Entonces yo te quiero preguntar que el problema real de estos partidos políticos que ofrecen los toros y los moros en las campañas, incluyendo a los de, así llamados la derecha, ¿eh? también ellos, tanto la, los de la izquierda, y por eso yo me uno a tu posición. En ese sentido, entonces nos damos cuenta que los partidos políticos como tal, porque lo mencionaba el señor Mulder cuando estaba en el Congreso, lo mencionaban los, los de Acción Popular, que hay que generar instituciones políticas y el gobierno tiene que pagarles a las instituciones políticas para que no estén utilizando dinero ni lavando dinero de otros dentro de sus partidos. Se aprobó la ley, ellos reciben dinero, y cuando van al Congreso, para lo único que hacen es trabajar para sus partidos, para sus representantes de partidos. Ya hemos visto lo que hace Maraví, ya hemos visto lo que hace Castillo, ya hemos visto lo que hacen los que están en Perú Libre o los que están del otro lado también. La pregunta es: ¿realmente el gran problema de esta gente es que no tiene sentido común de la realidad por la cual el país los pone en una posición para que? ese sentido común que debe tener el izquierdista que dice que quiere bienestar para los pobres, que dice el, el de la derecha, yo quiero que el país se desarrolle en libertad, entonces, ¿dónde está el punto común que no construyen? Porque finalmente lo único que hacen es mi partido, hay que defender, hay que ser fiel al partido, el partido me eligió, los que votaron por mí confiaron en mí, pero confiaron en ti, ¿para qué? ¿Para desarrollar tu partido? ¿Para afianzar tu partido? ¿O para afianzar un proyecto de desarrollo, de riqueza de tu país. Exactamente. Yo, estoy, yo concuerdo al mil por ciento contigo, Boris, en ese sentido. Porque al final eh, llegan al poder, y creo que el poder los ensalza, que solo se dedican a pugnas políticas, y quién avasalla más al otro. Es un ejemplo claro porque a mí me, a veces cuando yo hablo acá en mi sociedad, en mi Cusco querido, me dicen eres fujimorista. Yo la verdad es que detesto a Keiko Fujimori por, por la división que ha creado cuando tenía la mayoría parlamentaria ahí en el Congreso. Y, y ese, eso es lo que pasa. Al final hay una esencia en todas las políticas que han triunfado a nivel del mundo, en China, en Australia, con gobiernos de izquierda, o con gobiernos de derecha, que bueno, mal llamado es de derecha, porque en realidad creo que es una fachada política para ganar adeptos, porque la derecha en sí no creo que haya existido ni la izquierda en el Perú. Creo que se han acomodado para elecciones muchas posturas, pero a la hora de gobernar han sido una mistura de ambos. Eh, la, la, la posición que quería decir es cuando el Estado oprime menos al ciudadano a través de impuestos, impuestos selectivos, eh, permisos. Yo, yo sufro, yo, yo siempre he luchado contra permisos absurdos. Tiene que ser tu cartel de color marrón y no de color. Y hay muchos que no tienen un cartel marrón y, y, y, y pasa al siguiente y lo tienes que cambiar a verde. Cosas absurdas, o sea, eh, te suben impuestos selectivos a un automóvil casi es el 80% importar un automóvil acá y se si habría libre mercado, un automóvil nos costaría casi el precio de Estados Unidos. O sea, yo creo que un factor principal, más allá de ver si es de derecha, de izquierda, es ver esa opresión que hacen con impuestos y esa libertad que dan a los empresarios, a los pequeños empresarios, a los medianos empresarios, porque ellos son los que generan el mayor porcentaje de empleo en nuestro país. Son, somos el motor, los peruanos somos una raza, yo, yo he vivido en Chile unos años, somos una raza indomable, nos levantamos desde abajo y, y, y crecemos con ingenio, con lucha. Somos conocidos en el mundo por ser emprendedores, por ser trabajadores. Yo he vivido 14 años en Estados Unidos y todos los gringos, porque así le llaman a los gringos, me dijeron, tú eres peruano, sí, tú eres trabajador. O sea, basta que seas peruano, en Estados Unidos eres reconocido como un hombre emprendedor, trabajador, y esa es la puta verdad. Mira, mi ley lo dice, lo que tú estás afirmando, el bajar los impuestos, en hacer que se genere la competencia en desarrollar un, un proyecto libertario, es realmente la clave del funcionamiento de una sociedad. Mi ley por eso está ganando en Argentina y ojalá, ojalá, sí. estos argentinos inteligentes que hace 70 años eran la potencia de Latinoamérica... Se conviertan otra vez y nosotros sigamos sus pasos. Esa es la verdad que yo tengo una gran esperanza en el Perú, mi querido Renato, porque creo que es posible. Las ideas que tú estás planteando son posibles. Hay que instruir a esta gente, sí. a esta gente llamada peruano, ese peruano que se identifica. Mira, algunos me dirán, oye Boris, pero tú eres hijo de, de, de abuelos extranjeros, no importa, pero esta tierra me vio nacer y yo soy tan peruano que te juro que. He vuelto a mi país porque hay cosas aquí en mi Perú que son realmente identificables conmigo, con mi realidad y no puedo evitarlas. Y creo que aquí nos falta eso que tú dices, sentido común, buscar el bienestar de todos. Permíteme poner un ejemplo más, cuando juegan en primera, en primera división nuestros equipos, yo soy de la U, tú eres de la Alianza, posiblemente de varios otros equipos el más. El Cinciano Tú eres del Cinciano excelente. Eh, entonces, sí. cuando entran a jugar en, en la primera división, hacen que sus equipos trabajen, luchen todos. Pero el día que se pone la camiseta del Perú, este jueves, vamos a ver a todos los convocados haciendo algo que nosotros los peruanos deberíamos copiar. Y eso es justa, justamente una de las cosas que me gusta de tu, de tu alocución, es que los peruanos Realmente no hemos entendido que el objetivo de estar en un partido político y llegar a un gobierno es lograr el beneficio de todos. Sí, es, ese es el sentido, ese es el fin. Antes esos cargos políticos, en, bueno, no sé, no sé exactamente la época, pero eran ad honores, no eran pagados, porque era un servicio voluntario, un servicio de honor a la, a, a, a la sociedad pero lamentablemente ahora se ha corrompido tanto por el sistema que ahora estos cargos políticos son un, un, una forma de llegar más rápido a, a la opulencia, a la riqueza. Un ejemplo claro yo veo en Castillo, yo, yo, yo hablo con muchas personas que he discutido antes de, la, de las elecciones, les ha defraudado esa esperanza porque Castillo básicamente se está olvidando del pueblo. Y eso yo quiero comunicar a la gente. Se está olvidando del pueblo, no le importa si le suben el precio a los más pobres, no le importa si el dólar sube y afecta a los más vulnerables, no le interesa. Él está siguiendo la política de, de su líder, Cerrón, en poner a tantos personajes cuestionables como Bellido, como Maralí, está Bermejo ahí dando la cara, hablando más que el presidente esa imagen a nosotros nos cuesta, nos cuesta, a los peruanos que han votado por él, nos cuesta ese alza del dólar, y para él era muy fácil ponerse los pantalones y, y, y luchar por los que han votado por él, y ponerse los pantalones, y poner de tanta gente que tiene, a personajes que son mucho más consistentes y sólidos para mantener una estabilidad para justamente los pobres, pero no le importado, o sea, Primero es obedecer las órdenes de, de su jefe de, de partido, que es Cerrón, y tener de alguna manera injerencia con los más fieles a Cerrón que Bellido, y bueno, todo el, todo el ejemplo que, todo, todo lo que difunden a través de la división. La división, yo creo que es, que es la forma como el político este, ejerce, logra ejercer su poder dentro de nosotros. Inclusive la división de partidos políticos. Hay una brecha tan polarizada, hay, una, hay hasta un cierto odio. Tú eres comunista, tú eres fujimorista, tú eres tal, eh, o, o tú perteneces a la clase opresora, tú eres eh, proletario, o tú eres burgués, o tú eres más indígena, o tú eres más hispano. Esa división es, lo, es a lo que yo quería enfocar, ni derecha, ni izquierda, ni indígena, ni hispanista. Al final, la peruanidad. Todos somos peruanos. No hay ni un solo peruano, ya, ya tenga una ideología de libertaria, de derecha, conservadora, que no quiere el progreso y el bienestar para su familia. No hay ni un solo peruano, como mal ha dicho la madre de Serrón, que va a entregar su vida o la vida de su familia, por defender a un líder como un fiel o un borrego comunista. No hay ningún peruano. Los peruanos luchamos, nos levantamos desde el suelo por, el, por ese valor y ese amor que tenemos a la familia. Entonces, ese concepto de dimisión, hasta con el ejemplo que ha hecho este señor Bellido con el quechua, a mí me ha ofendido como cusqueño, varios amigos que dominan bien el quechua, el quechua no es para sentir lástima. No es para victimizarse, no es para crear división, porque si quieres expresarte en un parlamento, que justamente su palabra parlamento es para hablar y entenderse entre los líderes por el bien del pueblo, estás haciendo todo lo contrario de una manera, de una manera ruin y de una manera muy baja para querer polarizar y victimizar nosotros, somos quechua. El aymara también debería estar presente, entonces es, es, es algo tan ilógico. El shipibo, el shipibo, la shaninka, el campa, somos una claro. cantidad de, de grupos, de personas que hablar solamente del quechua como, un, como una preferencia es como no solamente eh, rebajar el conocimiento de quien lo pronuncia, o sea, él mismo se pone en una condición de ignorante y no solamente eso, y desconoce a todas las otras etnias y grupos que también son parte de este gran país. Mira, te quiero contar una infidencia, no tengo el permiso uh -huh. para hacerlo, pero lo voy a hacer. Hoy día estuve en la oficina de un congresista, te cuento. Conversé con él casi una hora. Eh, fuimos con un amigo y yo, al final de la conversación, yo le dije las siguientes palabras. Señor congresista, yo soy fulano de tal. Tengo esta capacidad, he trabajado por 40 años haciendo esta labor y yo quiero ponerme a disposición suya para hacer la labor que usted quiere hacer sin costo alguno. Así se lo dije. Porque lo, que, lo único que me interesa, y no estoy con eso haciéndome propaganda de que Buridarmo que acá que allá no simplemente te estoy diciendo lo que yo le dije me interesa que usted le devuelva a esa a ese público que votó por usted un servicio de concientización orientación necesaria para desarrollar emprendimiento para hacer que las familias sean sostenibles entonces le expliqué qué es lo que yo había hecho durante estos últimos 12 años que he vuelto al Perú, y él me dijo, Boris, por favor, mándame inmediatamente a este número tu nombre y yo te voy a llamar porque yo quiero trabajar por mi región. Él ni siquiera es de Lima, yo no lo conocía, ni siquiera sabía de qué región era, porque para mí no importan las regiones, para mí yo creo en el Perú. Cómo he luchado a través de muchos años hablando de que las fronteras, lo único que han hecho simplemente es producir más divisionismo, más peleas, porque en el Perú, yo soy de Iquitos, cuando éramos una, una sola región, Ucayali, Iquitos y, y Loreto, ¿no? esas peleas que hubo, al final nos dividimos y ¿qué hicimos? Mira Iquitos cómo está ahora, una, una ciudad retrasada, Pucallpa es increíble con su crecimiento, su desarrollo económico, por la conexión que tiene con Lima, en realidad Iquitos se ha quedado en el tiempo, yo creo que unos 20, 30 años menos que, que, que Pucallpa. ¿Por qué? Porque las divisiones han producido eso. Eh, eh, los La grupos decisión. de personas nos hemos olvidado que nosotros no somos charapas o, o carachamas o chipivos o lo que fuera, somos peruanos. Y te digo de corazón sí. que estoy sumamente interesado en trabajar en este proyecto. Hoy me llamó, un joven de, de, de un colectivo de Arequipa, Boris, vamos a hacer tal cosa, posiblemente tengamos a Hernando de Soto con nosotros en nuestro programa Conversando Contigo, y otros, otros personajes más que van a formar parte de estas entrevistas, y me dijeron, Boris, tienes que venir a Arequipa, necesitamos que tú vengas y nos ayudes para poder convencer a las personas de que hay un Perú que tenemos que cuidar, proteger, desarrollar. Me llamó un amigo del norte de, de, de Chiclayo, me dice, Boris, por favor, cuando tengas un tiempo, date un salto, aquí necesitamos hacer un trabajo conjunto. Vamos trabajando. Y te digo de corazón que me siento comprometido con ese ni derecha ni izquierda, sino desarrollo. Me, me siento sí. comprometido con esa idea que tú estás planteando porque la verdad que eso es lo que haría todo ser humano con dos dedos, dedos de frente de inteligencia. La verdad, eh, yo quiero que nos digas qué es lo que podemos hacer, cómo podemos llegar a ¿Qué es lo que necesita nuestra audiencia escuchar para que podamos de una vez por todas comenzar a pensar en ese desarrollo que tú planteas? Una, una perspectiva que siempre he tenido hace mucho. Yo eh, nunca he trabajado en el sector público, pero yo he trabajado en el sector privado. Y es muy distinto porque tenía compañeros que han trabajado en el sector público. Es la eficiencia. La eficiencia es lograr el objetivo optimizando el uso de tus recursos. Eh, en el sector público, lamentablemente, por, porque hay una preferencia del partido, ponen a veces para una función 10 personas, desperdician los recursos de una manera increíble. Y si uno se va a, a un aspecto, una vez hice un estudio con un, con un magíster que era mi jefe en, en una constructora, Sacamos el, el PIA, el, el, el presupuesto inicial de apertura de un año de 2018-19 y el mayor, el, casi el 40% del gasto del de presupuesto que rondea los 190 mil millones de soles anuales se va en gasto público. Y eso muchos no entienden. El gasto público es, es pagar básicamente planilla personal. La inversión pública se va a lo que, es, eh, lo que viene a ser la obra pública, carretera, monumentos y todo lo demás. Y el gasto público básicamente es pagar el personal de todos los políticos, o sea, el sueldo de todos los políticos, de todos los trabajadores públicos, de eh, los que están en sindicatos y todo eso. Y una clave de los países que se han, han salido del desarrollo, un ejemplo grande es China, es que han reducido su gasto público y han incrementado, han, han llamado, o sea, han creado... Impulsado, políticas han, para, impulsado. Ajá, ajá, han impulsado. Han uh, impulsado políticas para atraer la inversión desde afuera. Es muy simple, porque hablar de, de, del alcance de un proyecto, las limitaciones, todo lo técnico es muy disperso. Es, es simple, En es un ejemplo... Nosotros como país, para sacar el gas, tenemos que invertir en exploración, en personal, en tecnologías, maquinarias. Pero en vez de invertir y arriesgar, arriesgarte a perder la inversión, viene otro desde afuera, asume riesgo y con eso, tú de frente, sin invertir un solo, recibes dividendos. Eso es lo que está es pasando que con el camisea. El gas de camisea Ajá. está dando al Perú el 43% de las utilidades y les están engañando diciendo que solo el 5%, y eso es una gran mentira, no. y como la gente no conoce, eso es realmente el problema de la ignorancia, es lo que hace que las personas apoyen un proyecto que no necesariamente es la verdad. Sí, es cuando repiten tanto una mentira que se vuelve verdad, es que suena tanto, la repiten tanto, y, y la gente no se da tiempo de investigar. O sea, el, el, el gas de camisea si bien es cierto Toledo con PPK han hecho una renegociación en contra de la primera negociación que hizo Kimori, este, eso no quiere decir que debamos estatizar, porque si es que el gobierno se hace cargo, nadie piensa en esto, esto es lo, es lo que ha pasado en, en, en Venezuela. Tenemos que invertir de los impuestos nuestros para la exploración entonces vamos a gastar de nuestro dinero. ¿Y qué ha pasado en Venezuela? Han en Bolivia. En gas. Bolivia está pasando lo mismo. Todas claro, las renovaciones que petróleo. hicieron, acaba de salir hace dos días, lo mencioné ayer con Mauricio Benavides en la entrevista. No van a tener gas. No tienen dinero para poder reinvertir y renovar sus maquinarias para poder seguir produciendo gas. En unos 2, 3, 4, 5, 6, 8 años más, no van a tener gas. Y eso no podemos hacer nosotros con las experiencias. Dice que las personas inteligentes no repiten los errores de los, que, de los otros. Qué increíble, ¿no? Sí, es, es, es, es la verdad. O sea, hay un punto clave ahí que dio un ejemplo. Justamente, Miley, me has hecho acordar a Miley. Yo también lo, lo sigo en redes. Las promesas del socialismo son encantadoras. Te prometen tener techo gratis, te, te prometen tener comida gratis te, pon, te prometen tener no sé eh, alimento vestido quizás recreación educación todo gratis pero si uno se pone a analizar cuando tú entras a prisión a una cárcel tienes todo eso tienes techo gratis tienes comida gratis tienes vestido gratis tienes todo eso la desventaja es que no tienes la libertad de qué vas a comer todos quieren salir vas a, a pesar de tener todo eso a pesar de ese, es exactamente lo que pasa en Venezuela. Todos dicen, Cerrón dice, yo envidio la pobreza de Venezuela, envidio la pobreza de Venezuela, tienen educación gratis. Pero ¿de qué les sirve la educación gratis sin libertad? No pueden ejercer su carrera. Y, y, y es triste porque hay doctores, doctoras, médicos, este, ingenieras, que se dedican hasta la prostitución y es lastimosamente, es la verdad. ¿Y, y, y de qué sirve toda... Todas esas cosas gratis, como bien lo vende la, el socialismo, si no puedes vivir en libertad. Tienes que ver a tu hijo que se vaya a militar para la gran revolución y, y someter al pueblo. Tienes que, que ver, no puedes expresarte si no te arresta Hasta creo que si compras por el mercado negro, no sé, unos embutidos te meten a la cárcel. Eso no es vida, es, es, si bien la, el mercantilismo, que yo llamo de derecha o de izquierda, porque hemos tenido mercantilismo, te roba monetariamente de tus impuestos, eh, el, el estatismo, el socialismo, el comunismo, te rob, roban vidas con miseria y hambre. Y esa es la diferencia que tenemos que pensar. Si estamos en una posición desesperada, quizás por tanta... Uh, tanto gobierno que nos ha defraudado no podemos ser suicidas, tenemos que ser conscientes y no por un partido político, no por defender a un, a un líder político, como muchos me dicen, eres fujimorista, yo, yo no soy nada fujimorista, yo soy un poco indigenista en ese sentido, pero bueno, no defender, sino defender a tu familia y a ti. Por eso ni derecha, ni, ni izquierda, ni, ni indigenista, ni hispanista, ni nada. Peruanos. Al final somos peruanos. Erramos o no, tenemos tanto de, del hispanismo, del indigenismo, tenemos tanta educación de derecha, de izquierda, tenemos tanto, pero tenemos que ver como personas conscientes, con sentido común, qué es lo que es mejor para mí, para mi familia. Es una cosa bien básica. Yo por eso en el sentido de los conservadores que ponen como pilar de la sociedad a la familia, yo por ahí me inclino un poco porque soy bastante religioso, eh, hay, una, hay un concepto muy importante de la diferencia del bien común y del bien individual. El bien común a lo largo de la historia, los gobiernos comunistas, socialistas, nacionalistas como en Alemania, pretenden lograr el bien común a costa de cualquier sacrificio. Pueden sacrificar vidas como lo que ha pasado en Alemania, como lo que ha pasado, lo que pasa en Venezuela, porque el bien común es primero. Pero cuando el, el núcleo de la sociedad, que es la familia o el individuo, es primero, parte desde el núcleo hacia afuera y el bien común recién se logra. Pero si partes desde afuera hacia adentro, cometes atrocidades, cometes... Eh, acciones que vulneran los derechos humanos como ya se ha visto en la historia con Mao, con Lenin con Hitler que por el bien común o la igualdad o eso pueden atropellar a la familia, pueden atropellar tu libertad pueden atropellar tu vida parafraseando lo video... que tú acabas de decir parafraseando sí. lo que tú acabas de decir yo diría entonces que cuando el Estado quiere entrometerse en mi bienestar familiar y personal lo único que logra simplemente es destruir mi libertad, coactarme, eh, de alguna manera, por algún medio, comienza a, a, a quitarme mis, mis libertades y termino finalmente siendo esclavo de sus ideas, pues porque lo que él está buscando, según, como me dice, es el bien común que te estoy buscando, pero el bien común, ya lo conocemos, lo que ha pasado en esos países que tú mencionas, es pobreza, desastre, desastre, no hay libertad, no puedo hacer lo que yo realmente con mis capacidades puedo, finalmente termino siendo esclavo del sistema y el sistema lo único que hace simplemente es beneficiar a los de la cúpula y destruir el resto de las personas que existen en el país. Estabas usando un ejemplo y yo me acuerdo que escribí un artículo hace más o menos como tres meses atrás, eh, no lo decía de esa manera pero hoy voy a tratar de parafrasearlo porque me, me gusta utilizar algunas ilustraciones me voy al aeropuerto el avión que yo tenía me dice que no puede salir porque no, no me va a llevar, porque sencillamente no ha suspendido su vuelo y no me va a llevar a donde yo quiero ir. Elijo el segundo avión y el segundo avión me dice lo mismo. El primer avión era este, el señor Toledo, el segundo avión era el señor Alan, el piloto. El tercer avión era el señor PPK y no me llevaron a donde yo quería. Bueno, por ahí sale un tipo que me dice, mira, yo no soy piloto, tengo una avioneta que te puede llevar al lugar donde más o menos tú quieres ir, vamos a ver si arranca. Entonces me siento con él porque él me promete que sí, si de alguna manera me va a hacer llegar, aunque no es piloto, tiene la intención, se siente en, la, en el avión y veo que no arranca. Y si comienza a hacer, ¡Uh, uh, uh, uh", el avión no arranca. 69 días se está haciendo uh, uh, uh, uh", y el avión no arranca. Y veo que mi avión, ¡pum! se le salen las llantas, ¡Brum! se me, me quiera una, una ala. Yo no puedo continuar sentado en ese avión, porque bueno. no estoy buscando la razón del piloto, estoy buscando el deseo que tengo de llegar al éxito, y el éxito es llegar a mi destino. Entonces, yo quisiera que las personas que nos están escuchando, con estas ilustraciones y con la claridad que Renato nos está relatando el asunto, sinceramente nos comencemos a dar cuenta que hay un camino que tenemos que evitar, y es el, el divisionismo, la polarización, el deseo de apoyar una idea simplemente porque es de un partido. En realidad lo que nosotros buscamos en esta charla con Renato es que tú entiendas que el bienestar común se logra cuando impulsas la libertad del ser humano, la capacidad de su familia y le das el amplio espacio para poder desarrollar esas capacidades que tan valiosas son, que nosotros valoramos desde cuando nuestro niño nace. Yo siempre bromeaba el otro día, decía, cuando nace un hijo decimos, ¡ay, qué lindo! Pero es horrible, pues todo so feo, recién salido ¿no? del vientre de la mamá, pero somos positivos. Y creo que cada uno de los peruanos, y yo tengo plena seguridad, y me siento, te lo juro, y lo digo delante de todos mis amigos que me están escuchando, me siento orgulloso de ser peruano. ¿Sabes por qué? Porque aún la pandemia no logró doblegar al peruano pobre, no logró doblegarlo. ¿Por qué? Porque en medio de la pandemia se puso la mascarilla, aunque sea mal puesta, se subió un bus, caminó y se fue a trabajar. Y creo que tenemos lo suficiente las suficientes agallas para poder decir que el Estado ni nadie ni derechas ni izquierdas deben sobreponerse sobre las capacidades que yo tengo, sino más bien deben crear las oportunidades para lo que tú le llamas progreso. Renato, la verdad que es, esa idea es la que me gustaría que finalmente en estos siete minutos que nos queda tú puedas eh, prodigar a nuestra audiencia y a nuestros amigos que nos escuchan qué es lo que realmente tenemos que hacer. Yo como peruano, ¿qué tengo que hacer? Tú como peruano, tú que me escuchas, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde tengo que ir? ¿Cómo puedo gestar ese concepto de progreso que yo necesito en un país como el Perú con grandes posibilidades. Entender el, creo que redundando el tema, entender la peruanidad. Así es. No somos ni de la costa, ni de la sierra, ni de la selva, no somos ni de izquierda, ni de derecha, no somos somos peruanos y tenemos solo un fin. Siempre nosotros nos hemos valorado a nivel del mundo, nos conocen porque nos esforzamos, somos indomables. No nos rendimos, no nos sometemos fácilmente. Eh, este país es un país tan multicultural que es como Vargas Llosa lo dijo, que es como el mundo en chico. Respetar nuestras diferencias, pero querer nuestra patria hace que nosotros nos tengamos que... Querer como hermanos. Yo discuto, puedo discutir de una idea, de, de yo soy más libertario, más eh, conservador, pero no por eso voy a odiar a mi hermano. Solo son ideas y no por eso voy a someter mi, mi bienestar. Jamás debemos someter nuestro bienestar. Yo quiero, quiero mencionar nuevamente... Una cosa que me ha indignado desde antes de las elecciones, las palabras que tenía el líder de, de este partido que nos está gobernando cuando dijo claramente, la miseria, y, el, y la pobreza, el hambre, solo es parte del proceso de la revolución. ¡Qué vergüenza! Y, qué, qué, qué, ¡Qué indignante! Eh, a, a esa persona, muchos peruanos desde el centro de su corazón, cuando hablan a su hijo cuando ven a su esposa, cuando se sacan el ancho y llegan del trabajo, es como si alguien te dijera, yo te voy a dar pobreza porque es parte de mi proceso para llegar a mi ideal, yo soy como Dios, es como que él, yo determino quién muere y quién no muere y cuántos mueren para mi ideal, a ese ser humano, que eh, en nombre de los peruanos, de los indomables que... Respetamos, acá que queremos a tu pajamaru, queremos a los incas, que no sean subyuga, le decimos, tú no eres Dios, tú no eres Dios para imponernos a nosotros. Y, este no, y acá no es Cuba, ah, te has metido con un país indomable, un país trabajador, con un país que se levanta. Y de acá no vas a salir bien si continúas con esto el Perú se va a levantar porque quiere más su trabajo, más su familia que cualquier ideología o cualquier, fa, o cualquier fanatismo idiotez, y eso se va a levantar. cualquier demostrar. idiotez yo le digo cualquier idiotez, idiotez esa es la pura verdad <risa> Exactamente. es una idiotez decirle a la gente Ajá. que te vas a hacer pobre con, para conseguir el proceso para que a ser rico 62 años de pobreza en Cuba y los cubanos quieren seguir nadando hacia Miami están haciendo lo imposible para salir de una realidad. Yo siempre he dicho que si Cuba, Cuba fuera el paraíso, yo vería a africanos, europeos, norteamericanos, latinoamericanos viajando a Cuba y haciendo de esa isla un cúmulo de millones y millones de personas, pero es exactamente al revés. Yo tengo dos evidencias, mi querido Renato, una la de mi hermana y mi cuñado que vivieron 44 años en Venezuela y salieron justo a tiempo. Ellos me están escuchando en este momento. Ellos están en línea escuchando lo que estoy diciendo. Es una evidencia clara de que todos los 40 años de trabajo de un hombre médico muy reconocido en, en Venezuela, hoy, lastimosamente, todo lo que construyó está en la nada allá en Venezuela. Gracias a Dios que él pudo hacer algunas inversiones y ayudar a sus hijos a estudiar, que es la, el mayor regalo que la vida le ha dado a él y a mi hermana y la otra gran evidencia que yo tengo es de los del millón doscientos mil venezolanos que están aquí en el Perú ¿cómo puede alguien en su sano juicio votar por un gobierno que le está diciendo con un millón de doscientos mil venezolanos en el Perú que no funciona ¿cómo puede votar por ellos? yo no sé en qué cabeza nos cabe y ¿sabes qué? yo también soy religioso soy adventista del séptimo día, y los religiosos creemos en la libertad de conciencia, lo dije el día viernes, en la locución que hice personalmente, el próximo viernes vamos a hablar un poco más sobre eso, ¿Cómo es posible que una persona que cree en que Dios le ha dado la libertad para poder creer en lo que quiere, votar por un partido comunista, que justamente conculca sus libertades? Yo no puedo entender en qué momento los peruanos hicimos eso, y ¿Sabes qué? La única manera como lo puedo entender es que nosotros o somos ignorantes, ignorantes eh, por las circunstancias, o somos ignorantes voluntarios. Y allí el ignorante voluntario quizás tenga más culpa que el otro. Pero al otro, yo quiero que a través de Conversando Contigo y una entrevista que también nos vas a dar dentro de muy poco eh, de otros temas, podamos seguir instruyendo a esta comunidad que tanto queremos. Hermano, yo he viajado... Por el BRAE he trabajado en comunidades. Yo te puedo contar una pequeña anécdota. Trabajé durante dos meses en el BRAE en comunidades que le rompían los vidrios a la municipalidad, que le cerraban las carreteras, que actuaban de una manera totalmente bélica. Cuando cerramos el programa dos meses después, el personaje que lideraba ese es, esos movimientos de rebelión que destruían el desarrollo de la zona del BRAE. Estoy hablando de camisea, los lugares donde yo he estado, yo he caminado a esos lugares, como no tienes idea, tengo una maestría en resolución de conflictos y mediación, y me han invitado, me siguen invitando para dar algunas charlas. Te digo una cosa, el día que clausuramos, el alcalde me hizo una pregunta en su oficina después de la clausura, me dijo, ¿qué hizo usted con ese personaje que habló, la, la primera persona que habló? Era un joven de 32 años. ¿Sabe qué cosa hacía él? Él era el motor del movimiento en contra de de cualquier actividad de la municipalidad. Pero ese día, ¿saben qué? En dos minutos. Dice que antes tomaba el micrófono y no lo soltaba por una hora, dos horas, se seguía hablando, hablando pestes y pestes. Tomó el micrófono y cuando yo le di el micrófono, el señor alcalde que estaba sentado ahí dijo, Dios mío, este hombre va a comenzar a a decir cualquier cosa. Pero dijo las siguientes palabras. Le agradezco al señor alcalde, le agradezco al doctor Boris Darmon y a todo el grupo que han trabajado con nosotros, porque ahora sí me han hecho ver que soy un ser humano que piensa y que no soy un animal que reacciona. Quiero Querida. apoyar a mi comunidad y quiero hacer a mi comunidad la comunidad más grande y más desarrollada de este país porque tenemos recursos. Ya hablaba él del gas y todos los demás los beneficios. Cuando fui a la municipalidad, a, a la oficina alcalde, me dijo, ¿qué cosa hiciste con él? Le dije, lo único que hice fue, le hice pensar, le hice darse cuenta que los seres humanos pensamos y que no simplemente somos reaccionarios, sino pensadores de aquellas cosas que realmente son un bien para todos. La verdad que fue una experiencia muy interesante. Yo he vuelto a Camisea, he una experiencia triste allí porque se robaron mi proyecto. Eh, ya no te puedo contar más porque sinceramente no sé quién hizo eso. Todos los recursos que, que se iban a, a poner en nuestros servicios se, se robaron. Alguien se los robó y fue una gestión pasada, pero hicimos el trabajo. Me quedo con el orgullo de haber trabajado siete comunidades que no hablan español, donde con traductor les hemos hablado de los beneficios de tener el gas de camisea, el privilegio de poder usar esos recursos para desarrollarse, porque allá las familias reciben un, un dinero que les da el gas de camisea a las familias, a cada familia se les da un recurso, eh, dinero para que ellos puedan utilizar eso, me van a decir a mí que eso no es verdad yo he estado en esas comunidades y yo he escuchado de ellos y yo sé lo que el Perú está haciendo con esos recursos para beneficio del Perú y yo creo que mentir como lo hacen estos grupos extremistas mentir no es solo otra cosa más que jugar con dolo de la palabra yo creo que allí eh, alguien debe tomar conciencia de eso y poner las cosas en su lugar eh, Renato, la verdad eh, creo que lo que tú nos has mencionado el día de hoy, no solamente dije, como dije al comienzo, no solamente es importante, sino es relevante para nuestra comunidad. Tus palabras finales para esta entrevista maravillosa que nos has dado, de conciencia, de reflexión, de valor, vamos a repetirla, por favor, en algún otro momento, porque queremos este, tratar otros temas que vienen adyacentes a este concepto de bienestar y desarrollo, y no necesariamente de partidos extremados, por un pensamiento filosófico que muchos de ellos ni siquiera funcionan, ni siquiera se realizan, pero que sí, si pensamos como peruanos, podemos lograr ese desarrollo que tú mencionas en el título de tu, de tu alocución el día de hoy. Tus palabras finales para nuestro público que con cariño nos ha, con, nos ha acompañado el día de hoy. Quiero saludar, vamos a saludar a algunos de ellos que están aquí, Julio García del Mazo, que dentro de poco vamos a entrevistar este, a este personaje con nosotros está William Matías desde la zona de, del interior Juan Lizar de Estados Unidos, Freddy Muñeco desde Tacna, Leonardo, Leonardo eh, David Calderón desde donde nos visitas, estaba también Juan Cabrera y desde Estados Unidos y otros amigos más que nos visitan y ojalá de nuestros amigos puedan de todo corazón este, entender este este proyecto que tú platicas, platicas el día de hoy y que sin duda va a ser de gran ayuda para muchos de los que van a escuchar este programa. Sus palabras finales, mi querido Renato, y gracias por estar con nosotros hoy. Palabras finales, eh, eh, actúen y piensen más con el corazón, con ese cariño que tienen a la familia, a sus hijos, a sus hermanos, y no con ese, eh, quizás, odio, resentimiento, que es la fuerza motora de muchos políticos despiadados, inconscientes y, y ruines para conseguir sus fines que no son el bienestar de nosotros. Eso Perfecto. es lo que les diría a todos nuestros hermanos, que todos somos peruanos, a todos nuestros hermanos peruanos. Y... Tú no sabes cómo me gusta el Cusco. Yo he vivido en el Cusco, he hecho proyectos en el Cusco, he trabajado en las alturas del Cusco, toda la zona de, de, de ¿cómo se llama esta zona de Sicuani? Un poco más acá, este, ¿cómo se llama este lugar en la, las alturas de, de Arequipa, ya pasando Arequipa? Este, he trabajado en esos lugares en las profundidades de la serranía. Siempre me decían que era el único chuncho que soportaba las alturas, porque yo soy de la selva, <risas> imagínate, yo soy del de río Cayali. La verdad que para mí, este, trabajar en esos lugares era lugares realmente donde podía. Me encanta el chuño, me encanta el, alime, el alimento serrano. Eh, soy un convencido de que ahí está la mejor alimentación. Soy un convencido de que los, los serranos. No son pobres como dicen que son, porque realmente tienen muchos sí. recursos. Llamas, alpacas, tienen sembríos. Estaba en una casa de una señora que tenía seis mil ovejas. No te estoy mintiendo, seis mil ovejas, tres mil alpacas, tenía como dos mil llamas. Tenía más de 250 trabajadores pastores que trabajaban en su hacienda. y Te digo con franqueza, el Perú no es pobre. El Perú es un país rico. Es un país con riqueza humana y riqueza de recursos. Y por esa razón, yo creo, te creo, Renato, en la propuesta que nos haces, porque también creo que los peruanos somos eso que tú dices, somos aguerridos, somos hermanos. Y yo quiero, desde esta plataforma, invitarte a ti que nos estás escuchando. Comparte esta, este, este video. No lo hacemos porque queremos tener protagonismo, ni no estamos buscando ningún beneficio personal. Lo hacemos porque queremos conversar contigo. Queremos decirte, peruano, que hay una alternativa. No hay que creer que otros van a resolver nuestros problemas. Ya lo decía MacGregor en el liderazgo: decía que el hombre se corre por naturaleza del trabajo. Algunos les gusta vivir en ocio y quieren recibir todo de balde. Ese no es el camino al progreso. El camino al progreso está en tomar el hacha, tomar el machete, comenzar a sembrar y cultivar, porque dentro de muy poco los frutos de tu trabajo, te dirán lo que realmente tú puedes hacer en libertad. Lucha en libertad. por tu libertad. Sin libertad no hay progreso. Gracias Renato, Villena por estar con nosotros, Gracias. un privilegio tenerte con nosotros aquí, saludos a los hermanos, Gracias, un abrazo Luis. a todos los que están luchando, un abrazo para ti también, están haciendo todo ese lindo trabajo por allá. Desde Lima, señoras y señores, con mucho cariño, todas las noches a las nueve de la noche, tú puedes vernos en Facebook Live, agradecemos a Fit Team, que es nuestra compañía que nos auspicia, al Instituto de Liderazgo Transformacional y Coaching, que también nos da la capacidad de poder eh, invertir tiempo para capacitar a nuestros líderes y gracias a cada uno de ustedes y a todos los auspiciadores que están con nosotros muchísimas gracias esto es conversando contigo con este servidor nos vemos mañana ¡Chao! Buen día a todos, hasta mañana chau chau chau